Existen muchas maneras diferentes de aprender. Así como existen muchas maneras diferentes de enseñar. Te invitamos a conocer una nueva aliada para la planificación, el diseño y la gestión de tus clases. La Plataforma Digital de Ciudadanía Global. Un espacio de encuentro con tus estudiantes y otros docentes en el que podés planificar y llevar adelante propuestas didácticas muy creativas en diálogo con el diseño curricular. Vas a encontrar secuencias didácticas y muchos recursos, como animaciones, videojuegos, simuladores, infografías digitales, para que puedas diseñar y utilizar en tus clases. Imagínate poder diseñar propuestas en las que tus alumnos sean protagonistas en la construcción del mundo que queremos. Desde el enfoque de la educación digital y la Educación para la Sustentabilidad y a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en un entorno gamificado con misiones que faciliten la construcción de conocimientos significativos para motivar y desafiar la curiosidad de tus estudiantes. Este entorno busca desarrollar habilidades transversales para aprender colaborativamente. ¡Buenísimo, ¿no? Si querés construir un mundo más justo, equitativo, sustentable y diverso junto a tus estudiantes, ingresa en ciudadaníaglobal.we.edu.ar. Crea tu perfil completando tus datos y las escuelas donde trabajas. Después, planifica las propuestas que mejor se adapten a tus estudiantes. Podés personalizarlas, usar material de la biblioteca digital cargar tus propios contenidos e incluso compartir tus propuestas con otros docentes. Mientras los chicos y las chicas aprenden, juegan, experimentan, investigan y crean, vos podés evaluar el trabajo grupal e individual por medio de rúbricas e identificar qué habilidades ponen en práctica a lo largo del proceso. ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Los felicito! Participa y enseñá vos también con la Plataforma de Ciudadanía Global. Construyamos juntos desde nuestra escuela el mundo que todos anhelamos.